Pablo Antonio Rodríguez, residente en el municipio de Las Guaranas, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir física y verbalmente a su pareja, quien fue identificada como María Alisandra Herrera. Al cuestionar al detenido sobre la acusación en su contra, este dijo ser inocente. No, yo no le dije nada, no, yo no le pegué a mi esposa, nunca la voy le pegué. Simplemente se llama fue arriba, yo no la, ni, le, ni le puse la mano, simplemente me, me fui de paya cuidándome, y yo no me dimos ninguno de los dos. Ella llamó, sobre de azúcar y llamó a la, a, a la policía. Y yo cuando llegué a la policía me fui no yo, bam. No, que yo, yo llegué, le estaba jugando y llegué. entonces le llevé una empanada, una empanada, yo se la pasé. Y ella, la mía, mía la más vieja, la más chiquita, la más chiquita. La, le sacó y que ha una empanada. Y yo, mami, ¿por qué tú haces eso? Porque ella se la por eso. Yo, yo, yo me Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.